Cando ideas para hacer extra En YouTube encontré un canal, sus papeles, sus toqueles y sus compras a graneles, intercambio regalitos, tutoriales, bien de grito y la amistad con sus cosas de papel. Hey, Bueno, pues vamos a hacer el álbum de corazón, ¿veis? Entonces yo le he dado a este porque este va a ser distinto al que os enseño anteriormente. Este lo voy a hacer con mis medias. Entonces voy a coger un, unas piezas que hice anoche. Todavía no están del todo secas, pero bueno, no me importa. ¿vale? Y las voy a pegar aquí. Mira, estas son las piezas que hice, que he puesto esta mañana. Eh, foto en, en Instagram, pero todavía, ¿veis? Eh, están, mira, ¿veis? están blanditas. Entonces eh, estaba esperando que se secaran, pero vamos, que voy a pegarla en, en la portada del álbum. La verdad que el como, pues, así es más o menos. ¿Ve? Ahí. Por ejemplo, esta vaya aquí. Y ahora voy a ponerle algunas por abajo. Así. Aquí. Y esta. que también vaya aquí arriba. Como digo, todavía están fresquidísimos. ¿Veis? Así más o menos van a ir pegadas. No sé si se va a ver bien el corazón entero. Bueno, pues así. Y después aquí en el centro probablemente le pegué esto, que me gusta. También hice esta, pero está muy blanda todavía. Y esta, uff, que mira, como está tan blanda me acabo de agarrar el... el este. Pero bueno, luego se le pega y ya está. Como no se va a notar, así. Y esta, por ejemplo, pues la puedo poner aquí. Así. ¿Veis? Y vaya así. Y entonces voy a pegarlo y voy a pegarlo con Con el. Iba a pegarlo con el blog, pero voy a utilizar mejor el... el pegamento térmico. Después la misma pintura va a hacer que se quede más estable, más más fijo entonces voy a ello voy a pegarlo con el pegamento térmico que lo tengo aquí apagado lo voy a encender y, y lo pego aquí que todavía está tierna? bueno de hecho me acabo de quedar con el sombrero del mister baga en la mano en la mano bueno una arita no pasa nada luego se le pega y, y no se nota entonces voy a pegarlo para después eh, empezar a, a pintarlo sí. bueno pues ya lo he pegado y con como os dije con la con la pistola de pegamento térmico y ahora lo que voy a hacer va a ser pintarlo todo con una manita de chalpein blanca que tengo y entonces pues lo voy a le voy a dar una mano Porque así me meto por los rincones ¿eh? Que tengo aquí esta Este poquito de pintura que todavía me queda La verdad es que cunde Y que no sé ni de qué marca, ¿eh? la verdad Chalpain, Crea Box Bueno, pues Y ahora pues le voy a dar otra manita de pintura Pero ya también que cubra el, las piezas, ¿vale? Entonces pues nada, bueno, ¿eh? me meto bien Y le voy dando la verdad es que ya tiene un montón de tiempo, eh, la pintura. Porque mucho de, de mi media. Bueno. Y, voy perdón, ok, perdón. ¿Eh? y la dejo que, deja que se seque yo no sé cómo le seca, no me gusta y entonces la tapa y voy a dejar que, que se seque y cuando se seque, ya empezamos a darle mano de pintura o pasta o lo que yo quiera ¿no? dar a una a su gusto ya le puede dar lo que quiera por aquí un poquito por aquí falta, ¿vale? la, la blanca es solamente se la doy por si esto es un poquito más amarillo que lo es, más blanco roto que el, el resto, para que después pues no se note mucho o para que no tenga otro, otro tono la, la pintura, ¿veis? Por eso, le, por eso le he dado pintura blanca a, a todo, ¿vale? Y esto pues nada, voy a dejar también que se seque y vuelvo. Bueno pues mira estaba mirando a ver qué pintura le daba porque yo quiero hacerlo como así como envejecido y entonces me he acordado que que Rosalía pues me dio esta mientras tanto se secaba me estaba yo pintando la uña que me he hecho una guarrería española, pero bueno. Eh, me dio estas tintas y me dio una que la tenía ahora mismo aquí, lo prometo eh, En este verde y entonces digo pues lo voy a pintar así que para, con un verde óxido Y no sé dónde la he puesto Voy a coger el pincel A ver Y entonces pues veis este verde y he empezado a darle con una esponja que trae aquí ¿veis? Pero no me gusta cómo queda, yo donde se ponga un pincel pues no se ponen esto que parece como cuando yo era chica nos limpiábamos los zapatos con el canfo y no me gusta cómo queda esto está hecho con eso esto esto esto de aquí está hecho con, con el pincel voy a ponerlo más para acá y esto está hecho con pincel y a mí me gusta más cómo queda con el pincel así que nada voy a ir eh, siguiendo dándole con pincel porque a mí no me gusta cómo queda con la, con la esponjilla y prefiero darle con el pincel Es eh, Un verde muy muy clarito Porque no tengo Manera de hacerlo Porque yo antes sí que tenía muchas pinturas Pero ahora no Y antes me refiero a hace años y, y entonces pues le voy a dar con esta Que es lo que tengo Porque aquí no puedo comprar nada Porque no hay Había una tienda de, de pinturas Para hay cosas para manualidades Pero la cerraron y ya pues no hay y, y entonces pues nada con con esto pues me apaño es lo que hay bueno pues voy a voy a darle a todo y lo pongo a cámara rápida para que no salga muy largo el vídeo Bueno chicas, pues yo creo que ahora esta primera mano, voy a limpiar la brocha aquí, esta primera mano pues ya está, ya la segunda, esto era para que cubriera todo, no me dejara ningún huequecito así en blanco, pues está muy mojado todavía, claro, si le acabo de dar, para que no me dejara nada blanco y y ya por lo menos tiene la primera capa la segunda capa que se la daré igual que, que esta pero ya en vez de con esta brocha con una brocha más con una paletina más esto es un pincel esto es una paletina más que ya de la pincelada la de más, más uniforme vale y, y se quede ya mejor que ya no se vean tanto los los brochazos ¿Mm? entonces pues nada esto va así y ahora pues como le quiero poner ahí en medio esta pieza antes de pegarla y tal lo que voy a hacer va a ser igual que con esto pintarla vale la voy a pintar igual pero en la mano quiero decir que no va primero la, la hago aquí y ya después si acaso ya ya la pegaré entonces voy a pintarla mmm, sin pegar porque esto todavía no está terminado, ¿vale? Bueno, pues termino de pintar esto. Le daré una segunda capa a esta, al corazón. Y ya cuando le dé la segunda capa, os enseño ya cómo ha quedado todo. Voy a esperar que seque. Está entre mano y mano. Hay que esperar que seque. ¿Vale? Venga. Bueno, mira, ahora lo que estoy haciendo... Eh, ya le di la segunda mano y tal Entonces ahora lo que le estoy haciendo Que es que estaba también una conversación Y mientras estaba poniéndose lo digo Bueno, es poniéndole las kilas de pan de oro Estas, en este caso Que son las compré ahí Y oh, esta me la regaló Moel pero las compré ahí y, y entonces pues se las voy pegando Pues según zona. ¿Cómo se pone el pan de oro? Pues el pan de oro yo Yo, No sé cómo la ponen los demás eh, Yo cojo el... Esto es mi tío, ¿vale? Tengo dos Pero estoy utilizando ahora este se me ha roto el chisme este veis que se ha salido se ha partido entonces yo lo cojo vale y del mismo tapón con el pincel lo mojo y le voy dando por zona como no quiero que esté entero pues le doy por por zona y cuando el misión tiene que pasar a nada unos minutos mucho no y cuando lo toquéis y se os queda el dedo, la yemita del dedo como un poco pegada Entonces es cuando se le puede poner el pan de oro, ¿vale? Por ejemplo, aquí todavía no está mordiente, se llama mordiente ¿Veis? Aquí todavía no Y yo mmm, se lo pongo con los dedos, francamente Entonces vas cogiendo esquilas que, uh, no sé, por aquí, mirad ¿Ve? Y lo pongo, por ejemplo, ahí. Esto se tiene que romper, ¿eh? No, no os preocupéis porque se os queda por una parte así por otra así. Y es verdad que es muy llamativo porque es pan de oro y el oro brilla. Y es verdad que es llamativo, pero no importa. ¿Vale? que se me ha quedado ahí pegado. Porque claro, el pan, el pan... El dedo de, de darle con, con el dedo también se me llena a mí de, de misión y con lo cual también me pego pan de oro en los dedos. Pero eso después con agua se va. ¿Vale? Y se pega así. ¿Veis? A ver, yo es que lo pongo así para que le, para que le dé la lupa saber por dónde. ¿Veis? Incluso así. Nada más. Eh, que se quede unos cuantos... Unos cuantos papelillos y el resto, pues se quite. Da igual. Esto se hace así. ¿ves? Ahora, si lo queréis muy tupido, que esto no se hace tupido, pero si lo queréis muy tupido, pues, pues le dais más, más con el pan de oro. Pero vamos, que yo no lo yo lo quiero salpicado, ¿vale? Porque lo que voy a hacer es un cobre envejecido, como a mí me enseñaron a hacer ya hace mucho. que ya casi no me acuerdo, de con la edad se pierde todo. ¿Veis? Así. Se van pegando, pues se van pegando por trocitos Así ¿Ve? A ver, aquí también hay, ¿eh? aquí ¿Ve? El pan de oro se le puede dar a cualquier superficie Lisa no, no, no mola mucho lo, La verdad es que lo suyo es que tenga así, que tenga que tenga relieve El marco que os enseñé el otro día, que lo puse por Instagram, está hecho con pan de oro Si el pan de oro lo dejáis así, pues el pan de oro Yo siempre trabajo con pan de oro, esto es nuevo para mí pan de plata también, lo conocía, pero este, este dorado nunca lo había visto Vamos, la primera vez ahora que he hecho es que, que lo he visto Mirad, las piezas con el pegamento térmico Pues será de toquetearla, de empujarla y de tal Se me mueven Entonces lo estoy pegando con, con el bloque. En mi se puede dar uniforme, informe Por todos lados, como, como, como por separado ¿Vale? Que no... Se puede forrar pan de oro todo Y hacerlo todo pan de oro Pero no tiene sentido porque todo es que lo he pintado de verde Yo lo que quiero hacer es un, una cosa envejecida ¿Vale? Que es como le gusta a Morelita ¡Ay, qué chulo! Y esto que, pero es, yo no lo había que es de todo lo que me gusta que esto también la verdad es que quedan bonitos yo con, con esto he hecho las capas he hecho un belén en marmolina y las capas de los reyes magos pues se las poníamos así con mis que esto no pasa nada que se ve que esta se mueve pues esta hay que levantarla y echarle que lo tengo aquí el blog porque ya la había echado pero pero ahora por eso no está todavía seco y este también que se ay me voy a echar un pegote para que le pilla vale pues pues así en principio así se quedaría el misión, yo de momento no le voy a dar más que si quiero darle después más lo voy a dar eh, voy a dejarlo así un, nah, un ratillo y mientras el, el misión, para después cepillarlo con un pincel se cepilla y se caen todas las mijitas que sobren de misión y mientras tanto voy a ir a por el marco que va en el centro este, eh, voy a darle misión a, a, este, a este marco que este marco es el que va ahí, aquí pegado en el centro Pues también le voy a echar un poquito de, del mistión ¿Vale? Entonces volvemos a hacer lo mismo A este le voy a dar por todos lados, ¿bien? Esto se queda pringoso pero porque es así ¿Vale? Vale Pues bien Y espero igual Ah, que se ponga en misión mordiente. Esto hay que lavarlo enseguida con agua, porque si no, el otro día se me olvidó. Pensé que lo había hecho y lo coloqué con los pinceles ya limpios. Y el otro día fui a cogerla y estropear la, la brocha, se me queda más tiesa. Vamos. Entonces, ahora lo dejo que seque y ya después me pondré a A, pegarla, a pegarle el, la esquina esta del, del, otro, del otro misión. Es que como no lo pongo aquí, no lo veo y después se me olvida. Por eso lo tenía puesto ahí en el cenicero. Uf, que lo he cogido ahí y me lo traído para acá. ¡Pam! Pero claro, está sucio. Y está feo que se vea. Bueno, pues mirad. Ya está... El, el mistión mordiente Que mirad que he ido a tocarle Mira ya se me pega en el dedo Ahora voy a poner Las esquilas de, de pan de oro ¿Eh? Yo lo voy a poner por todo Aquí ¿no? Así. Por todos lados Se quedará pegado por donde emisión, por donde no hay... Oh no. Yo le he dado bien, pero... Que no son tan pequeñas las esquinas, eh, que son grandecitas. que tengo los dedos... Es porque tengo los dedos porque cuando caen, caen llenos de, de arroz con la tablita. Lo limpio. Por aquí. voy a coger más. voy a coger otra. Voy. voy. a coger esta, me voy a poner por aquí. ¿Veis cómo queda? Es como si pusiéramos el papel de chocolate. Parece papel de chocolate, pero más finito todavía. Mira que la laquila no, no veía que son chicas, ¿eh? Hay alguna muy grande que la he dejado ahí, pero... Yo la compraba en la mina y creo que por ahí por algún libro mmm, tengo pan de oro en la mina. Este, pero el amarillo, no este. No importa que, que se hagan a, a trocitos. Por eh? uh -huh, aquí. Que tiene que dar un aspecto de, de que ha pasado el tiempo en pol, polvoriento, en fin, que, que así van. <coughs> bueno, voy a ver más o menos. Coge un poquito más así, por si por aquí hubiera un poco más. Es muy bien. como la colita la de poliespan, ¿eh? que el pan de oro va a hacer, y se va todo, es muy, muy finito, muy finito, bueno, pues ya lo tenemos, esto hay que lavarlo, y lo que no ha sobrado, lo vuelvo a dar de vuelta, bueno, pues una vez que está así, mmm, de, dejamos que pase un poquito, <coughs> un poquito de un ratito, y cuando pase un ratito, pues con un pincel de guarro, y se va limpiando, y va a ir cayendo aquí todo el sobrante de, del pan de oro ¿Veis? y ahora se verá entre el pan de oro y se verá eh, de la figura cuando quitemos pan de oro se verá lo verde que es lo bonito también que se tiene que ver un poquito de verde ¿Veis? mira ¿Veis? esto se hace así se van quitando todos los restos, Ven. por aquí, va cayendo aquí, eso, Ven. y lo que está bien, bien pegado, eso se quedará. Después se puede barnizar el pan de oro, a eh, ver si se quiere. Uh, cuando se barniza, al principio, este no lo sé, pero el dorado eh, toma un color feo, oscuro, pero cuando se seca el barniz, vuelve a coger su color oro normal. Si ¿Sí, lo queréis, sí. así. Lo queréis, así, el dorado, dorado. ¿Sí? <coughs> se va. Se barre el pan de oro. ¿Qué queréis quitarle más? Pues con otro pincel maduro, que está es duro, eh. Con otro pincel más duro Es que este tiene ahí pintura y lo que iba a hacerle daño. Este lo tengo que limpiar muy bien. ¿Eh? Quedaría tal cual, así. Y, y, y esto no, no, no se tira, creo no, que no, no. Entonces si tenéis el lamel, la transparente y un cachito de, de eso, de acetato ese que viene con cualquier cosa. Le echáis, echáis las mirutillas de la de y una gotita de acetato y se queda dentro. Bueno, pues este sería así habría quedado el, el marco que en principio iría ahí, ¿Vale? Así ha quedado después de haberlo barrido Pero no va a quedar así Y ahora este, pues tres cuartos de lo mismo Lo lo barremos Igual que el otro, ¿vale? Hay que ¿Vale? barrerlo, pues se barre Es que no quería darle porque no está acabado de pegar con el... Con el... ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Se a volver a pegar Y lo voy a dejar ¿vale? ¿Que, que se pegue bien y ya lo barro, porque es que voy a echarle aquí el, el blog, donde está el blog. Voy a echarle bloc pegarlo. Que con el blog para pegarlo. Que con el este, con el pegamento térmico, no, no se me ha pegado del todo. Bien, mira, aquí está el blog Voy a echar aquí un poquito de blog para que se quede pegado. Parece que el blog lo pega más. Ay, el blog. pues ahí. Vale, que lo voy a poner ahí para que se quede más pegadillo. ¿Ves? Es que este. Como lo acabo de pegar, mira, este lo pedí hace rato y este ya no se muere. Pero este mejor que luego barra después porque si no se va a meter el polvillo del pan de oro debajo de la pieza y después para pegarlo, no, es que no vaya a pegar, me pegará, pero tardará más tiempo ¿Vale? yo he pegado cumplo vale, porque con el pegamento técnico se me despegaba bueno, viaja, cuando pegue este ya le doy bien y, y seguimos ¿qué es lo que voy a hacerle ahora? bueno, quiero, voy a buscarle algo eh, de la colección que le voy a poner claro, para pegarlo eh, aquí y esto iría encima. Pero de todas maneras, antes de pegarle esto, eh, tengo que tengo que envejecerlo. Porque no me gusta que esté tan dorado. Y a Morelita tampoco pues le gusta tan dorado, seguro. Pero también, cuando vio el otro tan dorado se me ya espantó. Ya. Pues cuando vea este también se me va a espantar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacerle? Pues le voy a dar. ¿Y por qué no me va a gustar? Voy a tirar lo que sobre el pan de oro os voy a poner hasta la. Mira, esto es como la purpurina, ¿eh? Eh, voy a hacerle voy a darle a ver tengo esta que es bronce y voy a probar que si no me gusta porque es demasiado igual igual que este pues entonces lo que voy a hacer es darle un poquito de, de pátina marrón o un poquito de pintura aguada marrón no sé o pátina, o pátina marrón que la tengo ahí es de estampería bueno pues mira así tenemos ahora mismo el corazón el, el pan de oro rosa pues sobresale muchísimo porque es muy brillante entonces pues yo tengo esta pátina que es una pátina vintage en crema de, de estampería ¿ves? y le vamos a dar una patina a todo se le puede dar a pincel seco pero como yo quiero que entre muy bien en los engranajes para oscurecerlo porque está muy muy muy brillante vale pues entonces se lo voy a dar con, con un trapito nos pondremos las manos un poquillo guarreas eh, habrá que le encante y habrá que no. Bueno, pues entonces con un trapito, ¿vale? Cogemos, uy, y no sé si se la ve bien, voy a doblar aquí, ¿ves? Y me pongo por aquí a darle con la pátina. que nos pasamos? No pasa nada, esto después se, se quita. Y si ves que no entra bien por los huecos, pues con un pincel. Vale, entonces... pegamos por todos lados. Tanto por los engranajes como, como por el resto del corazón. Yo empecé a darle esta mañana, ¿eh? Porque eh, estaba haciendo el... Ahora lo enseño, el otro. Eh, es normal que por un lado quede más oscuro, que, que no quede uniforme, vamos. Que no es... Eh, para cubrirlo todo, no. Es para darle solamente un... Para quitarle un poco de, de brillo, ¿vale? La pátina esta yo creo que, que es también... ¿Cómo se llama esto? Que tiene un poco de cera, ¿vale? Mira, que se ha despegado. Bueno, voy un poquito y ahora lo pego cuando ya quede. Mira, pues mejor porque le doy por aquí y le doy bien. Por aquí. ¿Veis? mejor. Así, pues le doy mejor por aquí. Esto es el pegamento técnico. Que se ha despegado aquí. Ahora puedo conectar a quitarlo, pero también lo puedo quitar así. Bueno, sí. Que no importa que se vea el cartón, que es cartón. Porque de todas maneras luego va a tener la pieza ahí y mejor no va a agarrar. Este también se va a quedar despegado bueno, no pasa nada. La carbetita también, porque se quiere despegar. Y ya, pues le doy, me meto por los recovecos Y luego lo pego con bloc. los Que están pegados con blog. <coughs> Perdón, no, no se han despegado. Los que están pegados con, con el otro, sí. Entonces ahora ya, pues lo voy a dejarlo por aquí, para que se despegue. Y así, mira, me deja un hueco para meter más el trapo. ¿Te vale, vale, vale. también te quieres pegar? Bueno. Vale. No que a Me voy por aquí. Aquí ya, por aquí. Esto que está blanco. voy qué quita ahora pues lo voy a pegar aquí con, con el blog. Aquí no pasado nada, pero voy a meterme más por ahí. Mira, lo que había hecho de patín todo, Y esto es una camiseta vieja, ¿eh? de algodón. Vale, pues yo creo que ya. Y ahora esto lo tengo que que lo voy a pegar con el pegamento blanco. Y cuando lo pegues, dejo que se, se seque, ¿vale? Entonces lo okay, okay. ¿vale? Lo voy a pegar con el voy a pegar con pegamento. Que con este no se me va a pegar ninguno. Y si se despega, con pegarlo ya está. ¿Ve? Así. Y lo pego. a esperar que tiren que se sequen y mientras tanto a la pieza central o para la pieza central he escogido y he recortado este angelito que me gustaba para ponerlo aquí en medio vale que lo voy a pegar ahí y a la pieza que va encima que esta no sé si os acordáis pues le he puesto un acetato por arriba ya le he dado la patina a todo y le he puesto un acetato por arriba que aquí se puede ver y otro acetato por abajo y entre medio de los dos acetatos le he metido algunos corazones ¿vale? pero como estaba fresco ahora al da, al le enseñaronlo pues se me ha quedado pegado ahí pero yo creo que luego cuando se seque ya, ya se moverán bien bueno, se ha quedado pegado uno vale entonces voy a dejar que seque tanto esto como esto tanto el acetato como esto y luego lo, lo pegaremos aquí esta es solo la portada del álbum ¿eh? entonces voy a ponerle a esto peso encima para que se quede bien pegado ahí, le voy a poner a ver peso ahí, ahí para que se seque, Aquí debería de ponerle peso y a coger la plancha y se la voy a meter aquí. Bueno, pues ya está terminado. Así me ha quedado el álbum inmedia media para San Valentín de corazón. Y bueno, esto es una pieza que le hice con con la porcelana rusa, con la pasta de porcelana rusa de Amelie. Que hice varios moldes que, que hice varios moldes que ya lo viste y bueno lo puse en instagram con esta pasta veis esta pasta de porcelana y esta pues hice algunas piezas y entonces pues le hice le hice el esto el, y el, el, el marco este que va pegado con con el blog que es más fuerte que la pistola de pegamento térmico. La pistola de pegamento térmico se me despegaba. A lo mejor también porque lleva aquí la pátina y tal y no me cogía bien. Entonces lo he pegado con con blob. Y este sí, este es pegamento térmico la la mariposa. ¿Por qué? Porque necesitaba un grosor. Porque yo la he puesto doblada y entonces para que aquí la mariposa Asentara en la portada del, del álbum Yo necesitaba darle un grosor Que solamente se la puedo dar Conforme se va secando el pegamento térmico ¿Veis? Bueno, pues La verdad es que la mariposa Ha sido pensamiento de última hora Le he puesto Sari ne En negro y en este verde Y aquí, bueno, pues le puse una, Un reloj con, o una maquinaria de reloj Llevo un cajón Que es de cristal eh, Una plumita una borla en así como también como en oro es que no tenía más color bronce si no se lo hubiera puesto y este cascabel que es como un verdecito y bueno nada más la argolla se la bueno estas argolla son distintas a las otras que se la puse más oro rosa y esta se la ha puesto más, más bronce el filo se lo he pegado con un con unos madroños medianamente chiquito más chiquito que grande vale. y por la espalda pues se lo he hecho así y aquí le he dado unos brochazos de verde el contraste es al revés fondo verde y el pan de oro en dorado y aquí sería pan de oro y brochazo así en verde el álbum bueno pues os lo voy a enseñar por dentro se abre se abre así este sería el reborde que Tiene de a ver, yo el este se lo he pegado por dentro. El, el madroño, quiero decir que la tirita estaba por dentro. Entonces, con esto ya mismo le adornan la página y no le puse nada más. En esta, en esta sí, en esta le saqué el, este globo que yo se lo quedo medio levantado. Por si quiere, por una foto. Y este, igual a ver si encuentro una tarjetita o un papelito a ver mira aquí tengo un cacho de papel ¿verdad? aquí y, y aquí se le puede meter para meter la foto para apoyarla bueno este de bueno de globo aquí pone mantén la distancia esta esta hoja, que bueno, es que en realidad tenía que haberla enseñado. Vale, así. Esta sería la otra hoja por la espalda. Esta, que igual, ¿veis? Esto es quédate en casa. Y veis por aquí también se le puede poner. A ver. Chiquilla, con tantos papeles ¿ves? está para meterle por aquí. Le puedes meter una foto y decorarlo si lo quieres. Esto es una casa. El, todo va entintado con, que la acabo de dejar aquí. con esta tinta. Lo fino. Aquí le puse, bueno, como, como dos mariposas y una guirnalda de flores. Aquí le he puesto unos cuantos engranajes que tienen un corazón. ¿Veis? Esto se desplaza y se abre para allá. Para que se le pueda poner aquí alguna foto. Y aquí también. Y si no se quiere. Pues lo que se quiera. Paso. Y está esta. Que con... Con una... Ah, lo diré. A ver si se ve bien. Con una... ¿Cómo se llama esto? Con una carpeta de embossing en 3D. Que hace esto estilo industrial. Pues le troquelé. Le, le hice esta... La troquelé en en una chapa, en una chapa dorada ¿ves? y le he puesto aquí bueno pues algún algún engranaje más esto también se puede enganchar por ahí fotos está huequecillo y aquí pues otro mensaje los mensajes están embosados en caliente vale este eh, he visto lo que significaba pero ya no me acuerdo a we world pero no me acuerdo ¿Cómo que era esto cuídate creo que cuídate creo que es eso aquí le he puesto este estos dos que están despegados igual es que esto es muy blandillo y se me dobla ve está todo despegado si le quiere si le quiere meter algo por ahí también la parte esta pues le puse, yo creo que le, eh, yo creo que le lo que es la carpeta de embossing entera y después le he ido recortando y he ido poniendo cachitos si veis, estos son dos bras, también en, como en bronce que se salen por aquí, pero casi ni se aprecian y como es así, este en pink o como se llame pues, o mi media, pues dije, bueno, un poco este en ¿no? ¿Qué dice? y entonces pues es que quiero enseñaros que lo tengo aquí mira es esta carpeta de embossing es de sisi y es 3D ¿Veis? y esto no troquela. embosa pero embosa en 3D a ver si encuentro la carpeta ¿Qué? Yo creo que la puse aquí sí, está mira ve esta es la carpeta tiene mucho relieve ¿ves? Y, y nada y con, con esta pues hice una pieza que me da sobra por ahí un cacho y yo la fui recortando y adaptándole porque solamente así pues me parecía que era un poco un poco más para un álbum. y lo pongo a, a cachito y eso fue lo que hice lo hice una plancha entera y, y la fui poniendo a, a cachito. Creo que estas planchas no mmm, Creo. La verdad es que no me acuerdo. Si yo las compré. Eh, ya, ya no me acuerdo. Creo que esta me las mandó Rosalía. ¿Veis? Cuando la compra de Rosalía. Que si queréis pasaros a verlo. Eh, la tengo ahí en, en un vídeo. ¿Veis? Que son estas planchas. Y son precisamente. ¿Veis? Que para hacer así como el repujado con estas carpetas 3d bajen fenomenal incluso mira me ha sobrado porque claro la hoja es más grande que la carpeta este cachito que no lo voy a tirar lo voy a meter con la carpeta que después para hacer una o dos piezas pues me vale y aquí pues nada también esto lleva embossing en caliente que me gustó mucho y me vine arriba, ¿Qué me arriba? Y es que bueno ya es que, es que siempre se me olvida digo bueno pues a, lo voy a hacer Aquí, mirad, le he puesto aquí al pie de corazón, veis que también coge un. Si lo queréis enganchar, está pegado solamente así, pero por aquí, veis, se puede meter papel. Y después aquí le puse un corazoncito y el corazoncito, bueno, pues le puse la pala, estas plumitas, un colgantito de perlita y la palabra love, veis. Y mirad, esto estaba pegado en su sitio pero se ha salido estaba pegado con un blog pero no he dado tiempo a que se seque para, para enseñaroslo ya y guardarlo esto está pegado con blog esto no viene esto se lo puse yo ¿veis? y con estas plumitas y esto la siguiente página es esta ¿veis? que esta se va cogida a la de abajo con imán ¿veis? que la he quitado, aquí lleva imán y entonces esta es por detrás y esta por delante que se pega ahí con el imán, y aquí pues bueno le puse un corazón la palabra cuídate, esta es cuídate y, y nada más porque este papel lleva, está como cómo se dice, eh, tiene nácar parece un brillo y dije, bueno, pues ya no le pongo nada más. Y si fijar, fijaros si cunde. ¿eh? Aquí lleva otro trozo de de la plancha esa, que está pegada así. Y aquí pues se le puede poner también engancharle una foto. ¿Veis? O lo que quiera. Y la contraportada, que es esta, que también le, le hice ahí. A ver si se puede ver. No se verá bien. Ahí. Que también le hice aquí, le puse un, un, un Eyelet y con una cadenita le colgué una de estas llaves del, del Teddy en verdecita. Que también el verde es como color bronce oxidado. Yo lo que les y, y este par de corazones. Y al final de la cadenita, como la cadenita es de una cosa, venía esto. Esta bolita que se la he dejado ahí, me hace gracia. Y le puse esta. Y esta hoja se hace un desplegable y se abre para acá. ¿Veis? Que aquí también le he dado algunos refregones en verde y por aquí también. ¿Veis? Como aquí este cierra con imán, esto se, se queda clavado ahí, ¿eh? ni se mueve. Y el otro pasa exactamente igual, ni se mueve Bueno Pues este ha sido el, el, el álbum Yo espero que le guste, es un regalo Dentro de... esto es una shaker, ¿ves? Que lleva corazones Y entre... en la portada hay un cupido Leyendo un correo bonito, veis, Con una carta, que es un correo bonito Y bueno, pues ya está el corazón, o sea, el álbum es muy, muy grande. Eh, yo creo que si queréis lo medimos. Pero mide de largo, pues como 26. A ver. Como está así: 26 y algo. 26 y algo, algo poco, pero 26. Y en su parte mancha uy, que me voy. Pues mide 20. ¿Vale? Pues ya está. Eh, espero que os haya gustado. Perdonadme por los fallos en el vídeo porque yo, bueno, estoy grabándolo ahora, pero qué sé yo si esto... Porque yo como sé que me estoy grabando, me quiero correr, quiero correr y me pongo más nerviosa todavía. Esto se me ha despegado muchísimas veces con el pegamento térmico. Una vez que lo... Estas piezas, eh. Y esta, una vez que lo he pegado con blog y esperé, porque hay que esperar, pues ya no se me han vuelto a despegar más. Y este, esta mañana hice lo mismo. Lo pegué con pegamento térmico que va, se despegaba. Lo he pegado con blog y ya está ahí fijo. Ah, quería enseñaros también, que me parece que no habéis visto, que en la última hoja todas estas florecillas están pues sacadas con el Glossy. ¿Vale? Por eso tampoco le puse mucho porque lo único que lleva son aquí arriba la llave y el, y los dos corazones pero sí que se nota muchísimo en ¿eh? lo del glossy que saqué bastante lo dicho no entretengo más espero que os haya gustado y si lo veis y os gusta y me queréis dar un like muchísimas gracias muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras y a las que siempre pues me veis y estáis ahí apoyándome Muchísimas gracias, cuidaros y hasta la próxima, chao. Suscríbete, dale a like, manita arriba.